Eh, qué va a pasar el día 19, que obviamente todas las partes deben estar presentes para no violentar el derecho de defensa. Eh, son situaciones que debe eh, explicarle el Ministerio Público. Yo solamente estoy aquí para ofrecerle asistencia técnica a él como testigo. Pero, usted es pero no tiene usted debe sí, pero de lo que tener por Sí, pero recuerda que ya no es imputado, ya yo soy eh, básicamente un asistente no del técnico. Sí, pero ya. No, ya es una situación que debe establecer la fiscalía. No tiene problema de salud, de eso sí. No, problema de salud no tiene. Entonces, Nosotros imputamos como complicidad en el asesinato de Emily Peguero, de conformidad con las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público. ¿El más de cuáles entonces? El mismo del Ministerio Público, hasta este momento. Entonces se pega, ¿El Ministerio Público dice que el rey, el testigo el cliente, el Estamos hablando de Henry Martínez en este de momento. Martínez. Estamos hablando de su solicitud de medida de coerción por complicidad en asesinato. Tiene con participación en el Estamos dejándonos guiar por el Ministerio Público, quien tiene el control total de la investigación. La única persona que tiene derecho a mentir en un proceso penal es el imputado. Por tal razón no tendría yo que tomar como buenas y válidas todas las declaraciones que él pudiera prestar. ¿Me entienden? Es como que mañana yo vaya donde Marlin y le crea todo lo que yo me vaya a decir. Sí. En, en la mayoría de los casos de este tipo, pululan personas alrededor de la ocurrencia de los hechos, no necesariamente el que tuvo algún contacto con el proceso en un momento determinado tiene una implicación de carácter penal. Por un faltan aquí, faltan. No, todavía no te puedo dar esa respuesta. No, la sustracción del proceso no es una condición para la aplicación de un criterio de oportunidad, de, de un anticipo de prueba. Eh, él no debe sustraerse del proceso porque él no es parte del proceso. Como ustedes ya saben, él fue excluido del proceso mediante la declaratoria de extinción de la acción penal por efecto de la aplicación del criterio de oportunidad.